que muy contenta contenta de volver a ruedo a de entrenar con las chicas y acá sumando con el equipo estas últimas dos semanas que me sumé en el cenar y contenta la verdad de estar acá qué es lo que le pide Fernando Ferrara a cada Donati y hoy volver al ritmo calculo, volver a estar estoy más que tranquila y, y la verdad que, que nada volver al ritmo volver juego y obviamente hace mucho tiempo que no estaba a nivel internacional, así que a poquito ir sumándome. La última, tu experiencia por el Royal en Bélgica, ¿cómo fue? La verdad que muy contenta, eh, Bélgica es un lugar hermoso para ir a vivir, para vivir el hockey, así que la verdad que disfrutando, disfrutando de vivir en, en otro lugar, eh, pero bueno, todo más que positivo viviendo allá. Muchas gracias y éxito para el que viene. Gracias.